Semanas sin ti no tiene fin Ahora que no está, no encuentro Miguel aunque esté triste prefiero salir a ver si me vivo emociones soy fuerte como tú en ocasiones el problema es cuando ponen las canciones que no está relación encima muchas relaciones después no digas que lo nuestro lo Where